La gente que tenía pensado venir para acá, eh, van a tener un poquito más de restricciones. tener pensado eso. No está prohibida la entrada, pero van a tener más procesos y más guita que desenvolver. Buenas, primero de febrero. Y como leíste en el título, así es, se complica la entrada a Canadá. A lo mejor ya lo viste en otro lado, pero bueno, te voy a hacer un resumen de las nuevas normas que impuso Canadá para entrar y salir del país. Pero bueno, vamos adentro y nos ponemos cómodos, que te explico. Ahí está, ahora sí. Más tranquilos en casita. Ya sabes que cuando aparezco yo acá sentado con el mate y el micrófono es porque tengo que decirte algo en serio, que me prestes atención, porque a lo mejor te puede interesar, a lo mejor te puede servir si estás con la idea de venir a Canadá. Así que bienvenidos al blog número 82, que va a ser un poquito más informativo. Para que sepas, en este blog tenía pensado mostrarte qué habíamos hecho el fin de semana, pero lo voy a pasar para mañana mañana martes. Si tenés tiempo siguiendo mi canal, sabes que ya te muestro más que nada la vida cotidiana, diferentes laburos, unos testimonios de argentinos o de latinos que viven acá, cómo vinieron. No me meto mucho en papeles y en requisitos porque eso también puede cambiar cada día y el video que ves hoy mañana puede cambiar. Así que mucho en esos temas yo no me meto. El tema actual del virus yo lo comenté como dos o tres veces cuando pase algo importante, cuando haya alguna actualización. Y es por eso que estoy sentado hoy acá, porque a lo mejor te puede interesar y puede afectar a lo mejor si estás planeando venir, que es lo que anunció el primer ministro eh, el viernes pasado. Esta actualización y el anuncio que, que dieron con respecto a las nuevas normas va a empezar a regir desde el primero de febrero, a partir de hoy, lunes, que sale el video, y está pensada hasta el 30 de abril, o sea, primero de mayo. A algunas personas le puede afectar esto y a otras le puede beneficiar. Yo, muy personalmente, creo que lo que están intentando es resurgir un poquito y reforzar la economía local. Los que tienen negocios, restaurantes, gimnasios, las primeras medidas que tomaron fueron de que Air Canada, WestJet, Sunwing and Air Transat van a cancelar los vuelos que sean eh, a lugares eh, caribeños o de vacaciones. Ejemplo, Rivera Maya, Cuba, todos los lugares donde la gente de acá, en esta época que es el invierno y tiene la posibilidad, se va de vacaciones para ahí. Otra de las medidas que anunciaron fueron que todos los vuelos internacionales van a llegar solamente a cuatro aeropuertos de acá de Canadá. Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal. Solamente esos aeropuertos son los que van a recibir pasajeros del exterior. Una vez que los viajeros internacionales lleguen al país, tienen que demostrar el test negativo que se hicieron antes de salir de su país y tienen que realizarse otro test acá llegando a Canadá. Esos resultados van a estar en tres días y esos tres días... Tienen que quedarse en hoteles designados por el gobierno que está como un mínimo de mil dólares más o menos los gastos que van a tener que realizar. Ok, una vez que pasó el lapso de los tres días, si resultaste negativo te puedes ir a donde vas a parar, si es hacía en tu casa o en la casa de un amigo o en la casa familiar donde ibas a parar y hacer las dos semanas de cuarentena que te corresponde una vez entrado al país. Y si el test te salió positivo te van a trasladar a las zonas de cuarentena designadas por el gobierno. Entre las buenas noticias que hay para la gente local, los restaurantes, gimnasios y bares van a abrir. Por eso mi opinión de lo que creo que quieren hacer ahora es reforzar la economía local. Entonces atento a toda la gente de Riviera Maya y lugares de vacaciones. La gente que tenía pensado venir para acá eh, van a tener un poquito más de restricciones. Tener pensado eso. No está prohibida la entrada, pero van a tener más procesos y más guita que desenvolver. Acordate que cualquier consulta que tengas, acá te voy a dejar la, el link de la página de Canadá, como siempre lo hago, canadá.ca También está el video que hice con Arturo de CB Canada Migration, que ahí podés consultarle sobre requisitos y papeles y planes que hay. Así que bueno, de parte mía te agradezco por tomarte el tiempo en ver este video, espero que te haya servido la información. Eh, a la gente local les deseo lo mejor, voy a ir a visitar sus restaurantes, voy a ir a visitar sus bares. Ah, y no es 100% seguro, pero me invitaron de Canal 26 el jueves 4 de febrero, este jueves a la una y media de la mañana de Argentina y puede ser que yo esté en el programa hablando un poquito de la actualización de, de este tema que estoy hablando ahora y también cómo, está la, cómo es la vida acá y cómo vivo acá en Canadá. Acordate que tengo muchos videos estilo blogs, podés encontrar información también y ver cómo se vive acá el día a día acá en Canadá así que muchas gracias por verme, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, estoy acá